Amigos de Zona de Gol, bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Cowboys Lomas Verdes. El día de hoy, en esta semana 7, la juvenil de otoño de ONEFA 2022, los Cowboys Lomas Verdes reciben a los frailes del colegio del Tepeyac. Último partido de la temporada. El que gane califica playoffs y estaría enfrentando la próxima semana. A los Coyotes de la prepa 6 en Ciudad Universitaria. Estamos en la ceremonia de capitanes, previa al encuentro. Un batazo de los oficiales, todo listo para dar inicio al encuentro. Patada de kickoff por parte de los frailes. El en fin regreso por parte de los Cowboys buscando por el lado izquierdo tiene espacio el jugador y baja muy bien la defensiva el número 7 de los trailers en el tacleo los Cowboys empezarán desde su yarda 49 con primera y 10 primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los Cowboys Por tierra, penetra la defensa y detienen al corredor atrás. Van a perder 5 yardas los Cowboys Con esta jugada vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad son 15 yardas por avanzar. Van al aire, suelta el brazo el curvaque. El pase que queda alto es incompleto. Así que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Salta a la defensiva, es jugada gratis. Suelta el brazo el ¡Ah, que el pase que es incompleto. Se va a aplicar el castigo de la invasión de la defensa, será de nueva cuenta tercera oportunidad para los Cowboys. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Aire, salta el pase por abajo, El pase es completo y va a ser detenido justo en la marca del primer 10. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar para los cowboys. Yarda 40 del campo de los frailes. Van por tierra el número 7 que busca por el lado derecho. Hay un pañuelo en la jugada. Es en la zona de tacles, así es que seguramente va a ser un sujetando. Así lo marca el oficial. De hecho es un chop block por parte de los Cowboys. Entonces van a ser 15 yardas de castigo. De nueva cuenta, primera oportunidad. Primera oportunidad, 25 yardas por avanzar. la va a ser personal. Pero no va a llegar a ningún lado y de hecho van a perder yardas los Cowboys. Así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 31 yardas por avanzar. en los Cowboys, el pase pantalla que es completo pero rápidamente llega la defensiva a detener así que vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad, 33 yardas por avanzar para los Cowboys vienen con cuatro receptores del lado derecho un solo receptor por el lado izquierdo, otra vez provocación salta la defensiva pero también se movió el receptor y por haberse movido el receptor, el castigo es en contra de los Cowboys. Así que vendrán cinco yardas más por atrás. Tercera oportunidad, 38 yardas por avanzar. Con la misma formación. Al aire suelta el brazo al aislado. Se perdió el defensivo, el paso es completo. Y se va a escapar hasta las yardas. Por parte de los Cowboys. grave error del defensivo que no sabía lo que estaba haciendo uno de los primeros seis puntos en el marcador los Cowboys veremos el intento de punto extra miren los Cowboys por el intento de conversión da, la busca por el lado derecho suelta el pase que es desviado es incompleto, la conversión es mala 6 por 0 se mantiene el marcador Vienen a dar el encuentro, patada de kickoff por parte de los Cowboys. Aquí viene la patada de salida. La dejan votar. Aquí viene ya el regreso por parte de los frailes. Tiene espacio, se quita ahí tacleos y va a llegar a la yarda 42. Será primera y 10 para los frailes. Yarda 41 de su campo, la ofensiva de los frailes en el terreno del juego. Primero y 10, aquí van por tierra. El corredor que va a sacar unas 5 yardas, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Por tierra, penetra la defensa y detienen atrás. Captura sobre el corredor, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, nueve yardas por avanzar, con el aire los frailes, el pase que es incompleto, se le escapó de las manos al 82, será cuarta oportunidad y los frailes tendrán que entregar el balón, cuarta oportunidad, nueve por avanzar, vendrá la patada de despeje por parte de los frailes. Tiene la patada, es una buena patada. Silvio Jairo viene el regreso por parte de los Cowboys. Ahí un su compañero. Y aquí ya va a ser detenido llegando a la yarda 37. Será primero y 10 para los Cowboys. Yarda 36 del campo de los Cowboys. Vienen con su ofensiva los de casa. Primero y 10 van por tierra. encuentra espacio el corredor. Ya va a ser detenido, pero es un buen avance, unas 15 yardas que le van a dar por primera, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, yarda 49 del campo de Frailes. Van por el centro, pero va a ser bien detenido el corredor. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. aire el pase corto que es incompleto, tendrá tercera oportunidad para los Cowboys, tercera oportunidad 10 yardas por avanzar, otra vez provocación pero ahora no cae la defensa, salta el brazo del que el pase que es incompleto, casi interceptado, por ahí chocaron los defensivos de Frailes, es cuarta oportunidad para los Cowboys. Cuarta oportunidad viene la patada de despeje por parte de los cowboys. Y la patada. El y el regreso por parte de los frailes. Y en el número 7 que va a ser bien detenido. Será primera oportunidad para los frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Van por tierra el corredor que tiene espacio y va a ser bien detenido. Sin embargo es un buen avance por parte de los frailes. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar. Otra vez por tierra. Encuentra espacio el corredor. Sigue avanzando ya voló un pañuelo en la jugada. Es un buen avance pero el pañuelo es en zona de tacles y seguramente va a ser un castigo en contra de los frailes. sujetando en contra de los frailes 10 yardas de castigo del punto del foul se aplicaron 10 yardas así que vendrá segunda oportunidad son 10 yardas por avanzar para los frailes van al aire el pase corto con su corredor pero baja muy bien la defensiva a detener. vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad son 8 yardas por avanzar al aire, los frailes. Acaba el tiempo al coreback. Suelta el brazo, el pase que es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. patada de despeje por parte de los frailes. Aquí viene la patada. La patada corta. Ahí el fin del de regreso por parte de los convoys. Va a ser bien detenido y por ahí tenemos un golpe a destiempo. Es un fall personal. Que le va a costar 15 yardas más a los frailes. Un mal despeje, un buen regreso y el fault personal cometido en la jugada anterior. Colocan a los Cowboys en la yarda 39 del campo de los frailes. Entra su ofensiva con primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Van por tierra con el número 7 que busca por el lado derecho. Rompe la primera línea. Pasa a la segunda. Sigue avanzando. Se va a escapar hasta los llaves. Touchdown por parte de los Cowboys Que le ponen seis puntos más con esta jugada Finaliza el primer cuarto Veremos el intento de punto extra Vendrá el intento de conversión por parte de los Cowboys Pase corto completo Pero hay un pañuelo en la jugada va a ser en contra de los Cowboys un procedimiento ilegal por parte de los Cowboys a repetirse la conversión de nueva cuenta el intento de conversión por parte de los Cowboys van al aire El pase que es incompleto la conversión es mala 12 por 0 se encuentra el marcador al finalizar el primer cuarto tenemos inicio al segundo cuarto de este encuentro. Viene la patada de Kiko por parte de los Cowboys. Es una patada corta. Aquí viene el regreso por parte de los Frailes. En el número 22 logró quitarse un par de tacleos. Y va a ser detenido en la yarda 46 del campo de los Cowboys. Primero y diez para el Tepe Jack. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Van por tierra los Frailes. por el corredor que va a ser bien detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Por tierra de nueva cuenta, se libra del primer taqueo, pero no del segundo. Y van a ser detenidos los frailes, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 12 por avanzar. Siempre queda abajo. Recupera el coreback, suelta el pase que es incompleto. Cuarta oportunidad para los frailes y tendrán que despejar. Cuarta oportunidad. Son 12 yardas por avanzar. Viene la patada de despeje por parte de los frailes. El fin y el regreso por parte de los cobos, Es un buen regreso de nueva cuenta. Hay un pañuelo en la jugada. Sigue avanzando el jugador de los cobos. Se va a escapar hasta los viajones, pero tenemos dos pañuelos en la jugada. Ambos van a ser en contra de los Cowboys. Aquí tenemos el primero. Acá tenemos otros dos. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Después del cambio de posesión, así es que el balón no va a tener Cowboys. Tenemos los castigos, son sujetando en contra de los Cowboys. Fue antes del cambio de posesión Ya que no dejaron salir A uno de los Gunners Así es que se va a repetir el cua La cuarta oportunidad Repiten la cuarta oportunidad Pero lo tienen como Cuarta y veinte Ya van a corregir los oficiales Los oficiales hicieron bolas Y terminaron dejando en cuarta y diez Viene la patada de despeje por parte de los frailes. El fin de hoy el regreso. Y ahí llega bien la defensiva de los frailes a detener. Así que será primera y diez para los Cowboys en la yarda 14. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los Cowboys. Van por tierra. Se cierra la defensa y detienen rápidamente. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Van al aire. Todo el paso es completo y se va a escapar hasta las diagonales son seis puntos más para los cowboys perdidos los corners del día de hoy de los trailers les ponen seis puntos más al marcador tenemos el intento de punto extra intento de punto extra por parte de los cowboys el punto extra es bueno, 19 por 0 se encuentra el marcador. A reanudar el encuentro patada de kickoff por parte de los Cowboys. La patada corta ya un el en la regreso por parte de los frailes. El bien detenido será primero y diez para los visitantes. Primera y 10 para los frailes, yarda 40 de su campo Van al aire, suelta el brazo el coreback Muy largo el pase, pero hay una interferencia de pase muy clara El defensivo por ahí jaló al receptor Será primera y 10 para los frailes Interferencia de pase en la jugada anterior Primera y 10 para los frailes Manda nueva cuenta al aire, suelta el brazo coreback el, el pase que es completo Y va a ser anotación por parte de los frailes que ponen sus primeros seis puntos de la tarde. Se acercan en el marcador. 19 a 6 el score. Veremos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de los frailes. Le engaño quarterback suelta el pase. Que es incompleto. Se le fue de las manos al receptor. Así que la conversión es mala. 19 por 6 se encuentra el marcador. El encuentro patada de Kiko por parte de los frailes. El fin, el regreso por parte de los Cowboys. Aquí en el número 7 con el regreso. Se le abre una avenida. Y alcanza a ser detenido. Llegando a medio campo. Los Cowboys tendrán primero y 10. Vuelo pañuelo al final de la jugada. Vamos a ver qué dicen los oficiales. El castigo en la jugada anterior fue un fall personal por parte de los frailes. Tacleando de la barra. Primero y 10 para los Cowboys. Aquí el corredor que encuentra espacio para unas 7 yardas, pero vuela un pañuelo. Y en zona de tacles va a ser un sujetando. Ya le está diciendo ahí el oficial al número 24, que es el que cometió el castigo. Se va a repetir la primera oportunidad. Primera oportunidad y 17 por avanzar tras el castigo. Van al aire el pase completo. Rápidamente detenido, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son siete yardas por avanzar. El año se la queda el Curevaki, busca por el lado izquierdo, ya voló un pañuelo, ya voló otro pañuelo. Se estrelló el coreback Vamos a ver de qué se tratan los castigos se están sujetando En contra de los cowboys Así es que vendrán 10 yardas para atrás Tenemos el castigo Hay un foul personal Por parte de los cowboys Y en bola muerta Hay una actitud antideportiva Por parte de los frailes Y también hay una actitud antideportiva por parte de los Cowboys. Tras aplicar los castigos, los oficiales colocan el dado en la yarda 42 del campo de los frailes. Es primera y 10 para los Cowboys. Directa del corredor. Sigue jalando las piernas, ya va a ser detenido. Primera y 10 para los Cowboys. El oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos cuando viene primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Cowboys. Viene con la reversible, mucho espacio y buenos bloqueos por parte de los Cowboys. Y la alcanza a detener, primera y gol para los Cowboys. Primera y gol para los Cowboys. Directa del coreback, se libra de un tacla, pero alcanza a ser bien detenido. Vendrá segunda oportunidad. <tose> segunda oportunidad, de nuevo directa del coreback. Busca por el lado derecho y lo alcanzan a sacar del terreno de juego. Vendrá tercera. Tercera oportunidad, yarda uno. Y hay un procedimiento ilegal por parte de los Cowboys. Serán cinco yardas para atrás. Tercera y gol ahora desde la yarda. 6. Y con el pase que es completo. Anotación por parte de los Cowboys. Que le ponen seis puntos más. 25 a 6 Se encuentra el marcador. Intento de punto extra. Los silbatazos. un castigo en contra de los Cowboys. Sustitución ilegal en contra de los Cowboys. Eran 12 jugadores. Así que se va a repetir el punto extra. El punto de extra. Se me engaño. Solo el jugador. El pase es incompleto. La conversión es mala. 25 por 6 se encuentra el marcador. Tendrá la patada de Kiko por parte de los Cowboys. Hoy el regreso por parte de los frailes se quita bien a dos taqueros, sigue avanzando y ya va a ser detenido será primera oportunidad para los frailes Primero y 10 para los frailes yarda 44 de su campo van al aire, suelta el brazo el, back. el pase que es incompleto pero hay una interferencia de pase muy clara Finaliza con esto el segundo cuarto, pero el castigo le va a dar primera oportunidad a los frailes y se jugará una última jugada en este segundo cuarto. Primera y diez para los frailes, yarda 41, última jugada del segundo cuarto, tiempo fuera por parte de los Cowboys. Primera oportunidad para los frailes, ahora sí, última jugada del segundo cuarto. Para el aire se le acaba el tiempo al quarterback logra encontrar suelta el brazo el pase que es incompleto finaliza el segundo cuarto nos vamos al descanso 25 por 6 ganan los cowboys sobre los frailes. ¡Penamos! daremos inicio al tercer cuarto de este encuentro bueno la patada de kickoff por parte de los cowboys una patada corta el fin de hoy el regreso por parte de los frailes. rápidamente llegan a detener y en la yarda 40 los frailes tendrán primera oportunidad y 10 para los frailes, yarda 40 de su campo, con al aire pase corto completo, pero rápidamente detenido el receptor, vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son 6 yardas por avanzar van por tierra, el corredor que se frenó y va a ser detenido la línea de golpeo, los frailes tendrán tercera oportunidad tercera oportunidad seis yardas por avanzar Nota activa, buscan por el lado izquierdo y con el máximo avance van a tener el primer 10. primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes van por tierra pero se cierra la defensiva de los Cowboys Así que vendrá segundo down. Segunda oportunidad, seis yardas por avanzar. Para el aire, el pase que es incompleto. Así que vendrá tercera. Tercera oportunidad, seis yardas por avanzar. Al aire, el pase corto completo. Primera y diez para los frailes. Encuentra espacio el corredor y lo aprovecha para tener de nueva cuenta primera y diez. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Yarda 25 del campo de los Cowboys. Otra vez al aire, el pase que es incompleto, vendrá segundo la segunda oportunidad, diez yardas por avanzar. El brazo del coreback, el pase que es incompleto. Así que vendrá tercera. Va a jugarse tercera oportunidad, son 10 yardas por avanzar. en al aire, el pase completo. Y va a estar con primera y 10 los frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes la Notativa Va a ser bien detenido el corredor Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas 10 yardas por avanzar En el aire Suelta el pase por que El pase que es completo Touchdown por parte de los frailes Que le ponen 6 puntos más Veremos el intento De punto extra Intento de conversión Por parte de los frailes La conversión va a ser mala El marcador se queda 25 a 12 A reanudar el encuentro Patada de kickoff por parte de los frailes Les faltaba por ahí un jugador Y aquí viene la patada de salida Es una patada rasa y corta Y sale del campo Bueno, los pañuelos Vamos a ver qué decide el conjunto de los cómodos a reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de los frailes. Aquí viene la patada de salida. El fin de hoy el regreso por parte de los cowboys. Se libra del primer partido, tiene espacio. Se libra del segundo. Y ya va a ser bien detenido. Será primera oportunidad para el conjunto de los cowboys. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los cowboys. Yarda 42 de su campo. Corto, completo. Tiene espacio por el centro, sigue avanzando y ya va a ser detenido, pero es un muy buen avance de los Cowboys. Primero y diez para los de casa. Primera y diez para los Cowboys. Vienen con la operativa la entrega para el corredor. Tiene espacio y ser detenido, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son cuatro yardas por avanzar. Por tierra los Cowboys se puede que se queda con el balón, pero va a ser bien detenido. Tendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, son dos yardas por avanzar. Van al aire, el pase que es incompleto. Cuarta oportunidad para los Cowboys. Cuarta oportunidad, dos yardas por avanzar. Van con el pase corto, completo y rápidamente detenido. Y vamos a ver si con el máximo avance consiguen el primero y diez. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van otra vez por tierra. el corredor que sigue jalando las piernas. Ya va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar. Viene con una optativa. Se la queda el coreback. Busca por el centro. Y va a ser detenido. Y con el avance, me parece que tendrán el primer gol. Primera y gol para los Cowboys, van al aire, el pase completo, y esa anotación por parte de los Cowboys, que le ponen seis puntos más. Tenemos el intento de punto extra, intento de punto extra por parte de los Cowboys, es un engaño, sueltan el pase que es completo, la conversión va a ser buena. 33 por 12 se encuentra el marcador. En el final de equipos por parte de los Cowboys. El fin de regreso por parte de los Frailes. Ya va a ser detenido el número 22. Será primera oportunidad para los Frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Frailes. Van al aire, el pase corto completo. Ya detenido el receptor, vendrá segundo Dan. Segunda oportunidad, son cuatro yardas por avanzar. Pase corto completo, primera y diez para los frailes. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Al aire, otra vez los frailes, el pase muy alto completo. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, cinco por avanzar. el coreback, el pase que es incompleto, tendrá tercera. Tercera oportunidad, cinco yardas por avanzar, penetra la defensa, y van a capturar atrás, cuarta oportunidad para los frailes. Cuarta oportunidad, tendrá la patada de despeje por parte de los frailes. un Regreso por parte de los Cowboys. Es un buen regreso. Ya va a ser detenido. Primero y 10 para los Cowboys. Primera y 10 para el conjunto de los Cowboys. Aquí van con el pase corto completo. Ya va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Inicio del cuarto cuarto. Viene la ofensiva de los Cowboys con segunda oportunidad. Son cuatro por avanzar, van con el pase corto completo. Y acá el receptor, que hace un par de cortes, avanza para llegar al primero y diez. Primera oportunidad para los Cowboys. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los Cowboys. Yarda 45 de su campo. Van por tierra. Encuentra espacio el corredor, busca por el lado izquierdo. Y ya va a ser retenido Primero y diez para los Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Van por tierra los Cowboys. El que busca por el centro, pero va a ser bien detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 9 por avanzar. Van al aire, el pase solo, el receptor, el pase es incompleto. Vendrá tercera. Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar. De los frayles. se le acaba el tiempo al coreback, soltó el balón, es recuperado por los frailes. Y aquí los visitantes tendrán la ofensiva de nueva cuenta. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Yarda 42 del campo de los cabros. Buscaban ir al aire el coreback que va a ser detenido y además hay un pañuelo en la jugada. Van a ser castigados los frailes. De nueva cuenta primera oportunidad, pero ahora son 20 yardas por avanzar. En el aire los frailes. Hasta el brazo el coreback, el pase que es completo. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Se le cae el balón al coreback. La alcanza a recuperar. Van a perder yardas vendrá la tercera. Tercera oportunidad, son 20 yardas por avanzar, pase corto es incompleto, cuarto down. Cuarta oportunidad, son 20 yardas por avanzar, vendrá la patada del espeje. Aquí la patada, es una patada alta, viene el de y el regreso por parte de los Cowboys. Encuentra espacio por el lado derecho. Y acá lo sacan del terreno del juego. Primera y diez para los Cowboys. Primera oportunidad para los Cowboys. Aquí van por el centro. Y van a ser bien detenidos. Vendrá el segundo down. Segunda oportunidad. Son ocho yardas por avanzar. Hay un tiempo fuera por parte de los Raiders. Segunda oportunidad, son ocho por avanzar, viene un doble pase, el pase que es completo, se perdió otra vez la defensiva, y van a tener los Cowboys, primera oportunidad. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar, al aire, el pase completo, ven los bloqueos, y se zafa de los tacleos, y ya va a ser detenido. Tendrá segunda oportunidad para los Cowboys. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar. Optativa por el lado izquierdo, la entrega con el corredor. Quedó atrás el balón. Y me parece que es bola suelta. Que van a recuperar los trailers. Así es que vendrán los visitantes de nueva cuenta a la ofensiva. Primera y 10 para los frailes desde su yarda 17. En al aire el pase corto, incompleto, vendrá segundo down. Segunda oportunidad, las mismas 10 por avanzar. al aire los frailes, el pase que es incompleto, vendrá tercera. Yardas por avanzar Con al aire los frailes El pase que quedó arriba Es incompleto Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Hay un pañuelo en la jugada Hay un jugador de los Cowboys Del lado de la banca de los frailes se marca como sustitución ilegal van a ser 5 yardas a favor de los frailes de nueva cuenta cuarta oportunidad vendrá la patada de despeje por parte de los frailes aquí viene la patada deciden no fildearla a los cowboys por poco la toca el número 15 será primero y 10 para los de casa y el oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos. Primera y diez para los Cowboys. Van por tierra al corredor número 7 que hace buenos cortes. Pero se mete ahí a zona de tráfico. Va a ser detenido. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Van al aire los Cowboys. El pase que es completo. Pero baja muy bien la defensiva. Y detienen al receptor. Vendrá tercera. Tercera oportunidad, 10 por avanzar, Van al aire los Cowboys, interferencia de pase, primero y 10 para los Cowboys. Se va a repetir la tercera oportunidad ya que también hubo un chop block por parte de los Cowboys, aquí hay una invasión de la defensa, a través. sueltan el pase largo que va a ser completo y esa anotación por parte de los Cowboys. Así que van a ser seis puntos más por parte de los de casa. Veremos el intento de punto extra. Y con esa jugada finaliza el encuentro aquí en Lomas Verdes. El marcador se queda 39 a 12 a favor de los Cowboys sobre los Frailes. Semana 7 de la Juvenil de Otoño de Nefa 2019. Es todo por hoy. Nosotros les damos las gracias. Esta es una producción de Zona de Gol. Soy Miguel Cotarello y nos vemos. Hasta la próxima.